Los detalles fueron ofrecidos por Wilgen Brito, subdirector de deportes de la ciudad de San Francisco de Macorís, en torno a las actividades deportivas a realizar durante la Semana Santa. En esta semana de asueto, en esta semana mayor, tiene campamentos para que la juventud, los adolescentes y por qué no los adultos, puedan disfrutar de un ambiente sano, agradable, donde no exista el alcohol, ...donde no haya problema eh, de, en bebida... ...y por consiguiente... Eh, ...hay dos campamentos aquí en la provincia de Duarte... ...uno en el Club Hermana Mirabal... ...esa zona populosa de, de la parte alta de San Francisco de Macorís, ...que cubren todos esos barrios... ...y otro tenemos en, en el municipio de Arenoso... ...en la cancha municipal de Arenoso... ...ahí vamos a tener en esos dos campamentos... ...baloncesto... ...5 eh, para 5, 3 para 3... voleibol eh, ...vamos a tener también zumba... Vamos a tener boxeo, eh, todos esos deportes que comprenden eh, para que la juventud pueda participar en un ambiente que no sea eh, peligroso, donde los accidentes están a la luz del día. Así que Cordero, NTN, su noticiero regional.